Nosotros volvemos con la información en vivo a Guaymallén, donde ustedes saben se, eh, se produjo un femicidio. Esto ocurrió cerca de las 10 y media de la mañana. ¿Qué novedades podemos contarles? Marcela Navarro, adelante. ¿Qué tal Noelia? Si sí, vamos a hablar con una vecina, porque ustedes saben, lo resumo, digamos, lo venían contando. Una pareja vivía en el barrio Fe y Esperanza, aquí en Guaymallén. Eh, lo que se sabe es que el hombre aparentemente eh, mata a la mujer de 78 años, él también tiene la misma edad y termina intentando matarse y termina internado en el hospital. Estamos con una vecina, con Zulema, ella también trabaja en la unión vecinal, conoce a esta pareja desde hace muchos años, ¿qué nos puede contar? Mira, era una pareja muy buena, ellos eran dos eran mayores de edad, yo siempre los veía muy los dos juntos, eran muy buenos, yo siempre tuve contacto con ellos por la unión vecinal, no nunca tuve algo nada raro de ellos. ¿Hace ¿Cuánto vivían? tiempo que estaban juntos? Sí, son... ¿Toda la vida? Que sí, vinieron de Chile, creo que hace muchos años que están acá, de... o sea, vivían en Chile ellos, ah. pero que se vinieron acá, hace muchos años. Yo hace 20 años que vivo acá, y lo... ellos ya estaban viviendo acá cuando sí, yo vine. Hay una mujer que nos contaba otra vecina que hace 36 años que ella vive acá, que fue una de las primeras del barrio, y ellos ya vivían acá. vivían acá, sí, eso también tengo contacto. O sea, de ¿Están juntos de toda la vida? Toda la vida están juntos, tienen... Y... ¿Hijos? ¿Cuántos hijos tienen en ¿Tienen común? cuatro. Tres varones y una mujer. ¿En la casa con quién vivían? Con la mujer. Con la hija mujer. Bien. ¿Y el resto de los hijos? hijos? uno vivía al lado y los otros tenían su casa aparte. ¿Cómo era la relación entre ellos? Entre la, entre la señora y el señor. Bien. Yo los veía bien juntitos los dos. Yo los veía siempre a ellos. Este, Andaban juntos siempre. ¿Y cómo la cuidaba ellos? Bien, con cariño la cuidaba. Yo veía que la, la acariciaba. Eh, lo... ¿Qué, ¿Qué hacía en el día a día? Con ella? y él, Yo la veía que la sacaba a pasear. Y después se quedaba solo él, porque todos trabajaban. Se quedaba solo con ella en la casa. Uh -huh. Y ellos todos trabajaban, los chicos. Claro. Y él se quedaba solito con ella la cuidaba a ella. ¿Qué le decía él de ella? ¿Qué, qué nos puede contar, digamos, de, de eso, de, de la vida él, de él? Él me decía, mire, mi viejita está enferma. ¿Enferma de qué? Ella tenía mal alcemia, claro. ella. Ella tenía madre, está enferma, dice, pero yo sufro mucho, dice, porque ella está enferma, yo no quiero que mi viejita se me vaya, dice, para ningún lado. Yo la cuido, y él la cuidaba. Bueno, el moraga, le digo, cuídela, hace bien. Así que él la cuidaba, él la cuidaba. ¿Y qué hacía con ella? Él la cuidaba en la casa, la cuidaba acá, la sacaba a pasear, la llevaba, y veces caminando, y a veces en silla de rueda. La llevaba hasta la esquina, volvía de la casa de él hasta la otra cuadra y volvía con ella para que tomara aire, decía ella, la viejita. ¿Eh? el nombre del señor? ¿Qué apellidos son? Moraga. Y ella, el apellido de ella no lo sé, pero ella se llamaba Angélica. Y yo siempre le decía, ¿cómo está Angélica? ¿Cómo anda? Bien acando. Ella hablaba poquito. Poquito hablaba ella. Ahora, del hecho puntual, de lo que ha ocurrido, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué sabe? A ver, un minutito, por favor. Vamos a intentar, a ver si... Porque estamos viendo, miren, que está saliendo en este momento la fiscal Río. A ver si la podemos parar un minuto. Doctora... Doctora, un minuto. Bueno, ahí vemos que, que la doctora está saliendo, le estamos pidiendo un minuto ahí. Vamos a ver si se puede acercar. Se puede acercar, vamos a acercarnos, a ver si nos puede hablar la fiscal. Por lo menos algunos datos. Muchas gracias, Zulema. Vamos a ver qué datos nos puede aportar la fiscal. Trabaja tranquila, Marcela, sabemos que es el movimiento lógico de estas situaciones, Buen a ver día, si te atiende. Doctora, disculpe. Sí. ahora eh, Estábamos justo en vivo para el canal Es que no puedo decir nada Acuérdate que hay una persona que ha fallecido está, estoy, Se está actua, eh, actuando A través del protocolo de femicidio Junto con el médico forense eh, La persona fallecida Con tres heridas Esperemos un segundito En, el, en la parte del cuello eh, Cortopunzante Y tenemos también eh, Al presunto eh, autor del hecho Internado con lesiones de este, cortes en sus muñecas, sus manos y bueno, ahora ahora tiene que contratarlas bien las lesiones. Está internado, no puede. suicida, algo así. Hasta no tener el material probatorio, en principio estaríamos ante una presunta comisión del delito de femicidio. ¿eh? Doctora, en el tema del incendio, porque eh, nada más que eso, no puedo decir más nada. Se está reuniendo todas las pruebas y estoy yendo ahora a la oficina fiscal por los diferentes testigos que están ahí. Muchas gracias. gracias. Muy amable. Bueno, ahí escuchaban a la doctora. Eh, ...lo que nos puede sí. decir, porque la verdad que es, es lo único que, que, que podía decir es eso, ¿no? Que la mujer tenía tres heridas, cortopunzante dijo, que el hombre también, el hombre está internado... ...y le, le hablamos de esto porque se hablaba de un pacto suicida, que en realidad estaban los, los dos muy depresivos... ...sobre todo por el estado de la mujer... Y por eso eh, habrían, digamos, se, había, se hablaba de este tema del pacto suicida. Otros vecinos hablaban también de la posibilidad de que había olor a gas en la vivienda. Nada de eso todavía podemos corroborar. La información que se tiene ahora es que se está investigando, como decía la doctora, por, digamos, esto que ocurrió, la muerte de la mujer y hay una persona que, que está eh, detenida por este hecho. Sumo bueno. lo que estás contando, tres heridas en el cuello, la mujer, cortopunzantes y lesiones. Eh, y cortes en muñecas y manos el hombre que está internado. Exactamente, hay, hay testigos eh, que seguramente ahora van a hablar con la fiscal, es parte de lo que de lo que escuchamos, Marcela, que te dijo también. Y fina, para para cerrar o para finalizar, ¿cómo está la situación ahora en el barrio? Sabemos que no estás muy cerca de la vivienda porque los familiares son los que pidieron que nos alejáramos, pero no sé si ya se, se ha calmado, si hay mucha gente uh -huh. en la calle, muchos vecinos, o ya digamos se, se ha dispersado la gente que estaba está igual. al principio ahí. Uh -huh. La situación está igual, la vamos a mostrar un poquito, nos vamos a, hasta acá nada más por, por respeto a los familiares que nos han pedido eso. Estamos a una cuadra exactamente, ustedes verán, del hecho, de donde ocurrió el hecho. Ahí ven la, la policía de tránsito, está la de la policía de Mendoza y un poco más allá está la, la policía de tránsito de Guaymallén. A una cuadra exactamente, exactamente en la esquina, a una cuadra sí. se encuentra la vivienda donde ocurrió este hecho. Se ha retirado la fiscal, todavía gente de la justicia y la policía sigue trabajando en el lugar, todavía se encuentra el cuerpo en este lugar y los familiares. Los hijos de la mujer y del hombre, que son cuatro hijos, algunos vinieron, otros se fueron. Recién veíamos que, por ejemplo, se iba un, un hijo de ellos, uno uno de ellos, no quiso dar declaraciones y tampoco la familia quiere dar ningún tipo de declaraciones. Ahora hay que esperar entonces que se retire el cuerpo. Todo un momento sí. de dolor para la familia, es un hecho terrible lo que ha ocurrido y sobre todo la investigación para ver qué es lo que pasó. Respetamos la privacidad de la familia, por eso no damos a conocer los nombres de las personas que están... Eh, la mujer que falleció, el hombre que está internado, tal como lo ha pedido la familia, se lo ha pedido ayer nuestro equipo periodístico que está trabajando en el lugar. Cualquier novedad, volvemos al lugar y vamos a estar atentos a lo que decida la fiscal Ríos también en, las próximas, en los próximos minutos o en las próximas horas, tomando declaración a cada uno de los testigos. Gracias, Marcela. Hasta luego, Marcela. Muy amable. Hasta luego. Bueno, nosotros Hasta vamos a... Hasta luego.